siempre pensé que los humanos con poderes eran solo cosa de ficción y de la mitología, nunca pensé que fuera relevante para mi vida, hasta que un día lo vi, con mis propios ojos, la historia de cómo ellos me salvaron la vida, es una historia aparte pero lo relevante es que sé que existen los andrumanos, así es como ellos lo llaman, son muy peligrosos, cuando se detecta uno son encerrados en el edificio que ellos llaman, el coleccionador hasta su muerte viendo la base de datos, algunas caras me parecen haberlas visto en los letreros de desaparecidos, estaba yo en clase, el instructor nos mostró un caso, existe gente que nace con poderes tan peligroso que para evitar peligros hasta dentro de su prisión viven aislados, viven en cápsulas, no saben nada del mundo exterior y permanecen en un cuarto observado en la grabación observé a una mujer haciendo levitar un cubo, el cubo que no logre descifrar el material del que está hecho, se deformaba y obtenía diferentes formas en la cámara que por lo que vi, era la grabación de hace unos años vi formas de conejos, payasos, caruseñes y final Finalmente la imagen se detuvo cuando el objeto antes cubo tomó la forma de una muñeca, aunque dicha muñeca sería una versión miniatura de ella misma. El instructor cambió de cinta para decir que el día que salgan de su celda destruirán el mundo, porque destruirán todo lo que no entiendan. La nueva grabación mostraba una mujer que parecer de unos 19 años, con pelo rojo y una piel azul, mira hacia la cámara directamente y la grabación mostró estática. Yo me limité a observar, cuando otro de los que estaban en el aula, se levantó y pregunto eso cómo servía el instructor. comenzó a explicar, esa mujer al nacer mató al doctor que la dio a luz y a su madre, ha estado encerrada aquí desde un apagón que ocurrió unos años después de su nacimiento cuando fue localizada. Un día se golpeó muy fuerte en la cabeza, el guardia que la había habilitado desde que llegó se había encariñado con ella y entró por la puerta para ayudarla. De inmediato nos mostró diapositivas de lo descrito, pero la última vía positiva. El instructor dijo que en cuanto el guardia entró, así quedó la última foto, era un enorme charco de sangre, de lo que a duras penas podía reconocer un cráneo y una columna humana con distintos órganos a fuerza rodeando y algunos huesos, como si alguien hubiese hecho un caldo de humano. La clase terminó, me retiré a mi habitación, logré oír como algunos de mis compañeros no se terminaban de creer esa historia. Esa fue una noche de tormenta mientras trataba de dormir escuché de la radio aquí 899, hay algo en la planta, ah, es algo muy extraño, otro rayo cayó, intenté prender la televisión para calmarme pero no había energía, recordé que el edificio tenía distintas fuentes de energía para distintas zonas para que si ocurría un amagón no se apague el edificio por completo. Entonces de inmediato sonaron los helicópteros, decían aquí el coleccionador, sector 14 zona roja, parece ser un enrumano repito, parece ser un enrumano el sector 14 es donde yo vivo, inmediatamente el helicóptero cayó enfrente de donde yo dormía, me levanté y fui a ver desde mi ventana en el tercer piso, por la oscuridad no podría describir lujo de detalles, pero estaba seguro que era la misma mujer pelirroja de la presentación de hoy, la anrumana ha llegado. Sin necesidad de tocar la puerta, de fórmula la primera entrada del edificio y entro. Joder, joder, dije. De la desesperación salí a las escaleras y pedí al portero que cierra la puerta de las escaleras. El portero preguntó qué pasaba. No tuve tiempo de explicarle desde arriba. Ella entró. Desde arriba pude ver que James la alumbró con su lámpara y ella hizo que sangrara por los ojos. Entonces ella subió. Escuche cómo hacía tocaba todo con sus manos y sus pies. No pude moverme hasta que finalmente estuvo frente de mí y un rayo cayó. Con la luz del rayo la pude ver por un breve instante la describiría como una esclerótica negra de pupilas blancas, muy flaca, tanto que podría ser anoréxica y no creo que traía alguna especie de ropa y creo que me vio, pero no el suficiente para matarme, me puse detrás de las escaleras, esperando estar seguro creo que no puede matar lo que no puede ver, pero la tormenta hacía rayos con luz suficiente para ver con una de esas luces pude ver nuevamente parte de su cara, y esta vez estaba seguro que si me vio, corrí hacia la ventana, abrí la ventana, era una caída de 5 metros de la cual no sé si sobreviviría, pero morir así es mejor que se deformado hacia la muerta y salte, al saltar me di contra el alambrado el cual por el apagón no estaba cargado y me di contra el paviento, lo último que recuerdo es que un camión vino contra mí. Cuando desperté me dijeron que había sido neutralizada con éxito. Estoy escribiendo esto desde el hospital, es posible que no vuelva a caminar, considero que fue un error haber aspirado a este servicio, no sé qué será de mí desde ahora, no sé si considerar esto un evento aislado, o es que cada vez que veo en las noticias sucesos así en realidad han pasado cosas como estas. Una antumana ha escapado, va camino a la zona 14 seguido a la zona 2, tiene el poder de matar lo que ve, su única debilidad, es que no puede matar lo que no puede ver.